Cuando te conocí, me enamoré de ti Y ahora que te tengo, nunca, nunca quiero soltarte Y que este pacto de amor, dure hasta el final Gaspar, con diversidad Decirte por si no sabías Que yo estoy pensando en ti Cada momento Siento que hay vibraciones Y de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene un lo que pase, siempre a tu lado yo estaré. Así es, Dios será el centro de nuestro matrimonio. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella así eres tú para mí así eres tú parecía fantasía y alcanzarte no podría y aprendimos a amarnos de modo ideal lo nuestro no tiene final ¡Un pa Tú no vas, vas más allá de ser mi gran... pasión Y déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, amor que no se rompe no, no, no, no, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran la... pasión